¿Quién es ahí? Oh, esta es mi mujer, Emma, y este es mi hijo, Charlie. Disfrútalo mientras dure. ¿Mientras dure? No hay nadie más feliz que la mujer de un nuevo inspector. A Emma le gusta, es diferente, no la conoces. A una mujer le das 600 martes y no te devuelve ni tres sábados por la noche. Atención a todas las unidades, agente herido. Inspector Banks en camino. Que haya hecho esto, tiene otro motivo. Va por polis. Esta mierda está a punto de estallar por los aires. Hay alguien ahí fuera moviendo los hilos. ¿Te van los jueguecitos, hijo de puta?